Decenas de personas visitaron este viernes el cementerio Las Mercedes aquí en San Francisco de Macorís para depositar flores, velas y velones en las tumbas de los seres queridos por ocasión del Día de los Fieles Difuntos. Las tumbas, calles, aceras y contenes están limpios, mientras los vendedores de flores y velones se abastecieron para responder a la demanda de los visitantes.